Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hoy estamos en un canal en donde vamos a, ¿cómo se llama? A discutir si ustedes quieren que juegue este juego que se llama Chagget eh, voy a proponerles una meta de likes que creo que van a ser como unos 50 o 75 likes dependiendo. Y si quieres ver más información, quédate en el video y ya. Bueno, vamos con el video. Hola. Bueno, los pocas personas que se quedaron, simplemente quiero decirles que este juego es Furry. No, no Furry, Furry con mayúsculas. Y no tiene comillas, porque la verdad es muy Furry este juego. Simplemente quería decir esto. Y por supuesto, si este video llega a la meta de likes que estoy diciendo, pues lo compraré y empezaré a grabarlo. Eso sí, no les aseguro nada. Porque tal vez si no me corren mi Windows 7 de tostadora y termina explotando mi computadora y no lo puedo grabar. Así que no puedo prometer nada. Y es como para cambiar el contenido de mi canal, ya que se está haciendo muy repetitivo y no llega nueva gente. Así que la meta de Lightsee es 75 o 50, dependiendo cuando se me dé la gana. Es lo único que quiero decir. Recuerden compartirlo y todo eso, que no quiero decirlo porque molesta. Y demasiado, no bromeo, molesta Y bueno, diré mi frase típica Adiós